llamas, ¿no? pues, Mi nombre de pila para qué lo quieres saber, ¿no? Si, si soy caguamo hago esto. Pinto en la calle. Y el hecho de hacerlo en la calle es un poco tratar de acercar el discurso sin imponérteles, ¿no? O sea, sin decirles, puta, lo que están viviendo es una pinche mentira, ¿no? Yo pienso que el graffiti surge como la necesidad de la banda de expresarse, güey. Y no hay, yo creo que un ejemplo más claro de libertad de expresión que el que veas una, una ciudad, güey, donde las paredes pues, te están gritando nombres de banda, ¿no? Que está ahí o consignas. Un pinche rayón en la calle representa la misma libertad que el que yo ponga un stencil por decir que si tiene una figura y un discurso... Güey. No me late que se vea, por ejemplo, en trabajo como que. Ay, pues retraté al borrachito de la colonia y este. En unos pinchitos no sepia y mira qué bonita foto, güey. Más bien trato como de que darle el giro de. Pues este vato para mí es, por decir, algo como más que el borrachito personaje de la colonia que todos conocen y saludan acá, sino un pinche héroe por la manera en la que está eligiendo vivir su su libertad ¿no? admiro un putero eso güey o sea yo no creo que tenga los huevos para vivir una vida así güey pero estoy casi seguro güey de que eso es como si existe una manera de salirse del sistema aquí güey pues esos gatos la asumieron, güey, ya desde hace un rato. Yo la, me gusta pintarlos porque los cotorreo también, ¿no? Sí. O sea, y me adentro en esos pedos. Sí. Trato de reflejar como que es una forma de vida que también... pues es bastante digna, güey. O sea, en el aspecto de que es respetable si fue por una decisión propia, güey. El hecho de estar ahí, güey, y de vivir su vida así, y si esa es su manera de vivir la libertad, pues adelante, güey. Yo no digo que porque pinte, güey, quiere abrirle los ojos, pero es más bien la manera de abrir los míos. Para que lo alcance a entender como esa parte del discurso, pues qué chido. artista y acá y esas pinches posturas mamonas, güey, es lo que me caga, que la gente piensa que que ser artista es como puta, güey, este ser bien mamón y y como que te da un estatus, la neta es de que pues eso es una pendejada, ¿no? Escribirle cosas lo que pienso. <risa> <risa> pues Realmente el, el motivo por que lo hago es para lograr un efecto visual, pero el trasfondo es porque es mi discurso personal, ¿no? We, a lo mejor la gente no lo va a captar en el aspecto de que no, no saben lo que yo estoy escribiendo, we, pero sí saben que unas letras escritas con aerosol es algo no muy estético ¿verdad? más bien algo destructivo wey. y el hecho de que lo vean incorporado a eso también es como para darles una idea de que puedes construir con la destrucción el discurso que traigo no es para los pinches ricos wey. no es para la gente que está acomodada ni en pinches nivel socioeconómico bien acá que no sufren de nada wey. la gente para la que yo pinto, güey, vaya, a lo mejor no tiene el nivel cultural o a lo mejor no ha tenido las herramientas suficientes para que lo entiendan tan de primera mano como va, pero saben que por ahí va la idea, ¿no? De que, pues, estamos jodidos, pero no es, o sea, no es natural, ¿no? O sea, ellos saben de que está algo mal, güey. Pensar este tipo de arte debe de ser hermoso, de buscarlo, de permitir, en vez de hacer tonterías y rayar mal, debe de estar junto con cultura. Y el texto de que los héroes están cansados, pues es algo muy claro ni siquiera tiene símbolos es una cosa muy clara y es muy evidente la figura del personaje porque habla de una lucha que es de los héroes y pues contra qué luchan los héroes, pues contra la injusticia Pues muy bien, pues, es cultura que muchos conocemos y que gracias a eso nos damos cuenta de la riqueza que tenemos aquí en México yo he visto algunos de trabajos... En pues, sí, ¿no? Fíjate, pero si, me hice muy, muy, pues, si personal, no es muy impresionante, fumuraba un muy bien. ¡Qué seriedad!